哦 <laughs> <laughs> Ha <laughs> Espero que os haya gustado. La verdad es que bueno, he intentado hacer varias pruebas, a ver si salía, pero bueno, ya se estaba haciendo de noche y no podía seguir grabando porque me quedaba sin luz. Y la verdad es que cada vez que monto todo, al final, para que luego no salga, pues es, es un sufrimiento y es muy frustrante. Eh, la próxima vez, cuando tenga más tiempo, haré un efecto mariposa un poquito mejor y un poquito más elaborado. Pero la verdad es que este estaba interesante, lo que pasa es que bueno, nos, nos ha fallado que la lata de conservas, eh, al tener conservas dentro, pues era un poco incontrolable y va hacia donde le daba la gana. Pero bueno, está interesante la cosa. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.